Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color con un tema que vamos a estar presentándoles ya en un minutito más. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bendecida, gracias al Señor. Los pues. saludamos en este momento a todos, a todos y cada uno de ustedes que esté ya en este momento con nosotros, en este tiempo que disponemos, ¿verdad? siempre para darles la palabra, dar el mensaje y tener unos momentos de oración juntamente con ustedes les invitamos que se unan con nosotros y pues que estén atentos a la palabra para poder eh, compartir también estos videos agradeciendo muchísimo a todas las personas que han estado compartiendo estos videos porque eh, son de bendición para ti y para todos los que tienen eh, la oportunidad de estás viendo y escuchando y meditando en estos, en estos videos, en, en la palabra, en el mensaje. Y bendecido a las personas que lo, lo reciben. Pues bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo una vez más. Y somos sus amigos. Sus amigos, querida María. Y Rafael Caballo. Así es. Y pues bueno, pues damos inicio al tema, el tema de hoy, Reconociendo. Reconociendo a Dios como nuestro padre. Así es. Nuestro Reconociendo padre, a Dios como nuestro padre. Sí, amén. Qué, qué importante es esto, mi amado, mi amada, porque hay, hay teorías eh, que se han hecho por el hombre, donde a Dios no le dan la honra, la gloria la alabanza, eh, sí. con las nuevas tecnologías que han ido al espacio a través de pues de los grandes telescopios y que han enviado eh, incluso pues naves al, al, al espacio queriendo descubrir qué sí. hay más allá. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Como ¿Cómo lo uh hicieron? -huh. ¿De qué está hecho? ¿Sí? En fin, tan, tanta cosa que el, el hombre eh, humanamente pues quiere saber. Eh, exacto. Hoy, hoy precisamente escuchaba a un comentarista este de que en en Costa Rica había caído un meteorito, eh, hace un, un año, dos años un año o algo, ahorita, así, algo así, y que estaban pensando que ahora sí iban a descubrir de qué estaba formado el, el, el, el universo. Ajá. Eh, la gente se ve a, a veces en esas ideas, en esas ondas, como decimos los chavos, verdad, <risa> los chavos como nosotros. este. Eh, queriendo descubrir lo que Dios nos dio Así es. Dios nos dio todo lo que existe y todo lo que existe en, en el firmamento en el cielo en, en esa gran inmensidad es. yo no sé cómo lo hizo pero lo hizo pero él lo hizo, pero él lo hizo. Amén. Y, y para mí es más que suficiente porque por más que digan que están a, a distancias de miles y miles y miles de, de años luz pues, ¿para que se quieran tanto la cabeza Nad Nadie va a vivir tantos años para poder ir a investigar. Exacto. Entonces hay que creerle mejor a Dios, por lo que Él dice en su palabra, que Él creó todo lo que existe. Y para eso nos vamos a ir a la palabra. Amén, así es. Pero para eso tenemos que reconocer a Dios como nuestro Dios. Correcto, amén, así es, nuestro porque, padre, si, nuestro padre es porque si no reconocemos a Dios como nuestro Dios y que Él es nuestro Padre, pues entonces la, la Biblia no me sirve sí, claro, pero no, y la, la Biblia es la palabra pero de Dios palabra, ahí está el mensaje que él ha querido para la humanidad sí, y que eso. no se nos hagan bolas de masa porque no hay necesidad no no no no hay necesidad eh, que son dichos de, de, de del recho, verdad pero eh no, no, no que no se te haga, ni la, la más aguada ni, ni tampoco sí, sí, no. eh, simplemente créele a dios por lo que él es amén, por amén. Que él es dios y vamos a la palabra vamos a estar Bien. ahí en hechos el sí, sí. 17, el 24 al el 28 sí, sí. en la nueva traducción viviente en sí, la nueva traducción viviente correcto y el 24 nos vamos al 24 nos dice él es el dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él a ver, que para qué andan buscando, hombre, que, que, sí. porque caer un aerolito y que ahora sí vamos a descubrir cómo, la escritura nos lo dice ahí en el, en el libro de ellos Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Así es. Y todo Así lo que es. hay en Él. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, y ya que es el Señor del Cielo y de la Tierra y no vive en templos hechos por hombres. Ok. Y ya que Él es el Señor del Cielo y de la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Porque pues Él se encargó de eso. Claro. Él se encargó sí. de eso. Y, y, y se encargó de, de eso porque mira cuando podemos salir a, aquí a, hacia afuera, desde nuestros de, de, de, de, hogares, Ajá. y es una noche de esos cubres así, que se ve el cielo lleno de estrellas y y pues que, que se ve esa inmensidad enorme, enorme, enorme, que volteas para la izquierda, para derecha, para, para atrás y para adelante, y que pues Cristo sí. ¿y es tan grande esto, pues es enorme, es enorme, es, es, es enorme. entonces, y Él es el Señor del cielo y de la tierra, pero él debe nuestro Señor, es lo personal. Sí, sí. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Dios quien hizo el mundo y todo lo que en él habita, así que por pues aquí, aquí estoy yo como habitante, también de vida, estás, sí. y tú que estás escuchándonos, pues tú también eres un habitante un más de... de, vida de, de creación, amén. Amén, así es. Vamos a ver qué nos dice el verso 25. 25 nos dice, y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Así es. O sea, las manos humanas no pueden servir porque ¿Por qué? Miren, porque hay gente o hay países, sobre todo hay países donde sí. le ofrecen a, a sus dioses, eh, pues comidas, frutas, eh, e, e incluso aquí, aquí mismo en, el, en Estados Unidos, aquí lo, por donde vivimos nosotros. Hay algunos negocios que son de, de, de gente de por allá, de, de otros países. Sí, sí, sí. Y, y ahí tienen a, a su monito y, los, y le presentan ahí. Los altares con, eh, con sí. su comida que más les gustaba, sus frutas y sus cosas. Oh, ¿no? y, y dice uno, un okay, pero pues, ¿qué es eso? <risa> sí, no, pues bueno, son esas eh, costumbres que, que, que tienen, este, eh, usos y costumbres de, de nuestros... De, de, de, de, y, de, de, exacto. Y pues no digamos allá de nuestro México... Eh, uh -huh. también con tantos usos y costumbres en, en los pueblos uh, eh, que vienen de origen indígena ay santo dios cuántas cosas se hacen uh -huh. y no con eh, por, allá por el lado de, de, de, de del estado de veracruz que hay tantos uh, hombres que se dedican hombres mujeres sí. que se dedican a la hechicería y todo eso es increíble es increíble cómo ellos manejan esta situación sí. Sí, sí, ahí entonces, de miren, y, y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Así es. Porque eh, él es el creador de todo. Ajá, él es, él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y él es el que nos satisface a nosotros, sí, nosotros amén, no a él. Sí, amén, amén. Nos equivocamos humanamente. Así es. Nos equivocamos mucho y entonces... Por eso es necesario que nosotros podamos crecer espiritualmente y para eso requerimos mínimo dos cosas. una es. es enseñarnos a orar bien y a creerle a Dios por la palabra. A mí. A mí. Con esas dos cosas prácticamente ya la tienes hecha, mi amado. Ya la tienes hecha, mi amada. Creerle a Dios por la palabra. Y que tú te comunices con Él a través de la oración. Olvídate de altares y de, de, de tantas cosas no. que de nada nos no, sirven de sirve, delante sirve, del Altísimo. Es. Dios no, no, no, no necesita que tú hagas nada en especial, más que tengas tu adoración hacia Él y que le creas, por lo que así Él dice es. en su palabra. Vamos a ver qué nos dice ahora el verso 26. Nos dice así... De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra de antemano, decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Cada uno. Mira, en el mundo, pues, sobre todo en el mundo viejo, vamos a llamarle así, sí. eh, allá donde se encuentran las tierras bíblicas y todo eso, eh, Fíjate cómo la gente todavía sigue en pleito por las tierras, por sí, las fronteras. así es. Dice, de un solo hombre creó todas las naciones, de toda la tierra. De un solo hombre. ¿Quién, quién fue ese hombre? Adán y su compañera sí. Eva, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque dice que la escritura que hay en el libro de Génesis, que él formó, al hombre a su, de la, del polvo de, de la tierra ¿y cómo lo hizo? con sus propias manos yo me puedo imaginar a Dios eh, inclinado ahí en el, en el suelo ahí formando y, eh, un pequeño bulto ahí y le dio forma de un ser humano y lo sopló aliento de vida en, en lo que había hecho y se convirtió en un hombre viviente que voy a dar entonces qué hermoso es que eso sucedió pero no solamente sucedió eso sino que también lo que sucedió es que dijo este cuartito no lo puedo dejar solo bueno le tengo que hacer la, lo, la, la, la parte contraria de, él, sí, ayuda, de eso, ayuda. que es la ayuda idónea uh -huh. y formó a la mujer pero tuvo que dormirlo ¿eh? sí claro si <risa> no lo duerme, no, no, no, ¿qué me vas a hacer? Lo <risa> <Bien, risa> tuvo que dormir. Bien, bien dormidito. Sí, le dio su anestesia y le sacó una costilla. Y de ahí de la costilla, para que sea carne de su carne. Mm -hmm. ah, aleluya. Y imagínate. Entonces ¿qué, qué hermoso es que de esa pareja Dios ha permitido. Pues, seamos millones y millones y millones que de habitantes desarrollarse la, la humanidad también. increíblemente uh -huh. increíblemente sí hace muchos años las cosas no eran como como ahorita todas, eran los, los eh, todas las cosas pues, no no no había habido tanta ciencia como el día de hoy eh, para empezar pues no existían las máquinas no existían eh, los carros no no existía los años acondicionados que ahora disfrutamos de ellos. Sí. Pero Dios, Dios en su amor y en su misericordia, forjó al hombre, le dio a la mujer y dijo así, multiplíquense. Uh -huh. ¿Y voy qué si hicimos caso? Sí, bastante caso. Bastante eh, caso que hicimos. Eh, eh, bien, estamos bien multiplicados. Sí, bien obedientes. Bien multiplicaditos. <risa> Y de antemano Dios decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, retirando los límites de cada uno. Y por más que se pelea la gente, Dios tiene control de eso. Dios tiene eso. Los países por más que se peleen, Dios tiene control de eso. Y Dios quiere tener control de nosotros. Claro, claro que Con sus sí. hijos. Claro que Él sí. quiere que te, tener control de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos falibles. Así él de es. que, que, como humanos que somos, fallamos. Así es. Pero en su gracia, Él nos da También. la victoria. Así es. Ok, entonces vamos a ver qué dice el verso 27, para ir ya acercándonos al final de esto. Para pedir a, a la oración. nos dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran aunque él no está lejos de ninguno de nosotros es sí, que tremendo el propósito de, de él cuál era que las naciones buscaran a Dios Así es. y fíjate cómo es la humanidad me recuerdo este pasaje de, de, de donde habla de Moisés cuando subió a, a la montaña arriba habla de la ley sí, ajá. No nos puedo dejar un ratito, hombre. Porque no. vieron que se, se tardó pues unos días. Pues, es que Estaba ya practicando con, con el Señor. Claro. Eh, ¿Qué, ¿qué hicieron? Bien? Lo mismo que hicieron fue un becerro. Sí, no hice nunca bien. <risa> ¿Hicieron un, un becerro de, de oro? Sí. Ah, y empezaron a adorarle. Y empezaron a hacer fiesta y todo eso. Y ese es el problema. Por eso Dios no no quiere que haya nada que el hombre haga como para adorarlo como Dios sí este sí, el, el, el señor verdaderamente él, él está viendo el, eh, la desobediencia que hay aquí en la tierra okay. de, de la humanidad y, y, y ve, vemos tan tanta tanta cosa tanto desastre por ejemplo ahorita aquí en Estados Unidos este se que manda ya parte de, de Los Ángeles uh -huh. y muchos rayo, muchos rayo que, que, que mandó en no sé qué tanto tiempo cayeron, no sé qué, qué cientos, tantos rayos, o, o entonces rayos. El, el, el fuego está fuera de control, sí. no, no no no pueden este abarcar a apagar tanto uh -huh. entonces eh, son pues juicios de parte de Dios, por la desobediencia que hay aquí en la tierra y, y en todas las naciones, vemos, en todas las naciones este, ha, ha habido tantos desastres, este, los, los, los huracanes, los terremotos y, y, y el Señor hablándonos y hablándonos, ahora ahora pues estamos con esta pandemia también hablándonos, hablándonos y, y parece que, que pues como que no entendemos bueno, eh, ese es el problema sí. eh, Mira, yo, yo puedo ver aquí a través de, de, de, de, de la pantalla que tengo aquí en la que estamos utilizando sí. Tengo un par de pantallas yo aquí eh, para estar viendo lo que está pasando eh, Una en una tengo la, lo que ellos están viendo sí. eh, en vivo ahí sí. y la otra es donde yo tengo la conexión con con, eh, con esa página social. Entonces, eh, yo veo cuando entran y cuando sale la gente. Sí, sí, sí. ¿Por qué no todo el mundo se queda todo el tiempo? Porque la gente no, no está buscando de las cosas de Dios. Sí. Y, y muy antes ¡ay! Están hablando de Dios. <risa> en su mente eh, y en sí. su corazón no está. El... No, no, no está. A, a, sí. Dios. Es que están entretenidos con otras cosas. Sí. Y, y no sé qué andan haciendo, pero ahí andan, y, ocupado, y, y, y pasan por ahí, y ven que está en vivo algo, y, y, y aterriza ahí un momento, y si no les agrada, pues, simplemente nada más se sale. entonces, sí. ¿por qué? porque no toda la gente está en ese ánimo de escuchar palabras de Dios, exacto Así no están, es. no están en ese ánimo, es, es, es menos la gente que quiere sí saber de Dios, Sí. que la que no que, sí, la, son la, muchos como dice la palabra son, son muchos los llamados pero pocos los escogidos así es así es y dios todavía está en, en eso en ese propósito de, de que, que las la naciones busquen a dios así de es. que las naciones busquen a dios que todos los pueblos busquen a dios y, se, y acercándose a tientos así como hay como que de, Voy a pasar por aquí, a ver qué, qué, qué está pasando, me voy a asomar, a ver qué, qué, a a ver, ver qué, qué puedo escuchar, que que y, y a ver si lo, lo, lo, lo encuentran. Ajá, ajá. Pero, pues no, no vuelven no, no la palabra y mejor se sale, ¿verdad? Así es. Pero, ¿cuál es el, el detalle bien importante? Es la última línea de esto, miren, ¿qué dice? Aunque él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos. Es nomás de, de que le pongas tantito querer, de creer. Sí. Con tantito sí. que quien quieres creer, tu vida sí. empieza a cambiar. Sí. Sí. Yo recuerdo mi ayer. Sí. O mi ayer ya. Sí, porque <risa> así es. Yo no, yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Uh -huh. Me fastidiaba, me enojaba. Y así le paso todavía a muchísima gente. Sí. Pero... Pero Sí. Hay un momento, hay un momento en el que Dios toca nuestras vidas Amén. y empieza a transformarnos Amén. y empieza a cambiarnos, empieza a modificar nuestros estilos sí. de vida. Empieza a sentir el, el deseo de buscarlo. Eh, exacto, entonces, y esa experiencia yo la tuve, la puede tener cualquier persona. Sí, sí, cualquiera. Y cualquier persona. Que, que se acerque bien a, a Dios, Dios lo puede usar también para que Él haga lo mismo que nosotros y hasta mejor. Sí, así es. ¿Por qué? Porque cada día hay más gente que lo está haciendo. Entonces hay más de quien aprender. Así es. En así nuestros es. tiempos estaba muy reducido eso. Sí. Tenías que ir necesariamente a un templo o que alguien te, te platicara muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, esa es el, la oportunidad que teníamos que estas páginas sociales cuando se nos abren eh, pues hay una gran oportunidad para servirle amén. hay una gran oportunidad, Señor. Sí, una gran oportunidad. Es, eh, el Señor nos, nos ama tanto que pues él, él todavía está esperando eh, ahí en en, en Primera de Pedro este eh, Pedro verdad Él nos dice A vosotros sois linaje escogido somos un linaje escogido somos un real sacerdocio una una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz bien. admirable. Amén. De las tinieblas, a su luz admirable. Porque yo estaba en tinieblas pues, cuando no conocía de sí, Dios. bien en tinieblas, pues sí. Bien, bien sí, en, tinieblas. en tinieblas. Bueno, por más que yo quisiera ver, no me no acasaba o sea, a ver. Por a tientas, pues o sea, es que no, no, no, cuando estás en dinero no, no ves nada. No, no, no, no ve nada, no distingue si nada. Es no no un, puedes discernir, no puedes... ¿Sí? Es nada. como entrar a un cuarto oscuro completamente, que está lleno de, de, de cosas, de muebles y todo eso. Y mientras que no se encienda la luz, te puedes tropezar. Te puedes tropezar, así y, es. Y cuánta gente hay que se ha tropezado por estar en la tienda. Así es. Así es, eh, entonces es muy necesario y es muy importante este que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, porque va a haber el, el tiempo que ya no vamos a, a, a, a encontrarlo, porque su Espíritu Santo ya no está en esta tierra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es Amen. decir, frutos de labios que en su nombre nos dice ahí en, en, en Hechos 13, 15. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Celestial, claro. porque Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da todo lo que tenemos, eh, todo lo que poseemos es eh, de parte de Él. Eh, lo que lo que llevamos a la mesa, lo que comemos, pues eh, eh, Él no nos da. Amén. Eh, o sea, la, la, la, la, la amén la, la tierra da, da su fruto aún todavía, su fruto, ¿verdad? este Todavía este, la tierra da el, el, el alimento, Amén. pero pues están llegando los tiempos tan difíciles con la misma desobediencia del, del hombre. Así es. Así de que más vale buscar a Dios mientras puede ser, ser hallado. hallado. Así es, perfecto. Vamos a ver sí. qué nos dice el verso 28. Y ya con eso vamos a terminando lo que es la palabra de Dios. Sí, dice Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios eh, poetas, ¿Poeta? nosotros somos su descendencia. Ah, Dios lo puse ahí más, eh, más oscuro, más gruesa la, la, la letra. Sí. Yo, pues, cambié el, el tipo de letra. Pues en Él vivimos... Y nos movemos y existimos. Amén. Así es. En Él. En Él. En él. él. Amén. Y como dijeron a aquellos este, poetas y profetas que hubo sí. en, el, en, en el ayer, uh -huh. nosotros somos su descendencia. Amén. Venimos de ese primer hombre y de esa primera mujer que Dios creó con sus propias manos y que cuando sopló el aliento de vida en, en Adán, uh -huh. que se convirtió en un ser viviente. Amén. Este mismo soplo es el que Dios nos da para que nosotros podamos tener vida amén. espiritual. Sí, amén. Por, por algo que Dios nos enseña y nos dice ahí con esto, que no ignoremos. Amén. Que no ignoremos que en su cuerpo es el templo. Sí. Nuestro cuerpo es el centro del Espíritu sí. Santo de Dios, el cual tenemos no de nosotros, porque es de Dios es de Dios es, sí. es, es, es el mismo aliento que dio el, a Adán es el mismo aliento que nos da a nosotros nos es bien. increíble cómo lo hace Dios pero lo hace eso es lo, lo más tremendo, es lo más es bello no nosotros somos de él. Somos entonces somos de él. por eso venimos a hacer que, criaturas de Dios. Amén. Por eso tenemos que reconocer así a Dios es. como nuestro Padre. Sí, amén. Nosotros lo tenemos que reconocer porque Dios no es un Dios que está lejos de nosotros, está en nosotros a través del Espíritu Amén. Cuerpo. Amén, así es. Nuestro cuerpo se convierte en su templo. Amén. Por eso no, no hay que andar haciendo amén. nada que, que, que, que, que tengamos que andar ofreciendo frutas y que esto y que lo hace, y comidas no. y, y haciendo grandes sacrificios y Nada de eso, porque ya Dios está en nosotros cuando le hemos recibido, sí, cuando le hemos aceptado. Correcto, correcto, así es. El sacrificio lo hizo el Señor mismo cuando envió a su Hijo amado Cristo Jesús, amén. o a, cuando Dios humanó sí, en Cristo Jesús Cristo, para venir a dar su vida en rescate de la nuestra. En rescate de la nuestra. Y es lo Por más este maravilloso. Esto es lo más maravilloso. Que cuando es. podemos reconocer este sacrificio de Jesús, de dar su propia vida por nosotros, es como Dios mismo haber, haber estado por sí mismo, no más para que nos podamos... Amén. un amor grande, muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes, muy corrientes, como esto que le voy a mostrar. Darle... Ah, por el 1850 más o menos sacó esta de idea de, de esta teoría de, de, que, de que veníamos de la evolución. Uh -huh. sí, no, no, no. Pero no, yo, yo no vengo de Chango. No sé tú, no, si tú crees no. esa teoría. Si tú crees esta teoría, tú vienes de Chango. Tú no vienes de Dios. Tú no vienes de Adán. Sí, no, no. Eh, eso es tremendo, tremendo eso. Pero Dios cuando formó esa primera pareja fue suficiente. Y pues él sí. dijo, multiplíquense. Y Bien. dentro de esa multiplicación, aquí estamos tú y yo. No es por la, la, la, la, la cuestión de la evolución de, de, del humano. No, no, no. ¿Sí? Es por ¿Sí? la misma creación de Dios. No, estamos hechos creados por su propia mano. Amén. Porque, ¿qué mano interviene para que se forme una criatura en un vientre? Así es, no, hay gran, ningún, gran, no, no hay ninguna mano no, humana no, no, que, que pueda forjar a un niño en, en, el, en el vientre de su madre Dios, con su grande amor y mire que nos hace perfectos mm. ¿Sí? ¿Sí? nos pone pies, manos eh, ojos bueno a, a algunos nos hace bien no, todos sí, todos, los, todos los órganos todos, todos los, los, los, los, los al, los huesos, los nervios, los tendones, el cerebro, el cerebro que tenemos, o sea, eh, no, no, no, de, o sea, no, no, no puedes este, decir que fue hecho por el hombre, no, es, es la no, mano no. de Dios. Ahí estamos viendo cómo el ser humano simplemente, como esa primer pareja, se empezó a reproducir. El ADN. Así nosotros. Esto es maravilloso, mi amada. Esto es maravilloso, mi amado. Cuando no lo podamos entender... ¡Ay, no, el... no! Yo, pues, digo, estudiando a mi mujer, porque pues, la veo y, y pues, me sigo enamorando sí. más de ella. Sí. ¡Ay, cómo ha pasado tanto tiempo! <risa> pues, sí. Ya décadas y décadas. Y, y pues, mi amor sigue creciendo más y más. Entonces, mi amado, mi amada, no fue, la, digo, fue la creación de Dios y no la evolución humana. Así es. Así es. Esa teoría está esa es, es, es, es, es, no sirve. Uh -huh. La buena es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. No le, así es. No le busques tres pies al gato porque tiene cuatro. Claro. Así es. Pues vamos a terminar ya. Y nos vamos a la oración. Nos vemos juntos por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que, deja que esperamos que no este mensaje les eh, haya llegado y, y, y les sirva y lo compartan eh, y, y buscar, buscar y buscar al Señor para que Él, Él nos dé eh, la sabiduría, el entendimiento, el entendimiento todo, todo lo da el Señor, pero sí necesitamos buscarle así de cerquita, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Que mi vida es que él vivía el que yo no lo hice fuera. Así es. Así que entonces, ven a él. Ya hay un lindo precioso. dicen ven a él. Este así es. Vamos a tomarnos de la mano ya. Este. Y amén, amén. vamos a orar. Mira. Yo voy a pedir una, una cosa nada más, tú que estás viendo ya la repetición tú, tú que estás ahorita en vivo bueno, tú ya estás aquí con nosotros, pero los que estén viendo la repetición, pues esto se va a quedar hasta que el señor venga yo creo pon tu manita ahí en tu pecho esa experiencia la hemos recibido nosotros de muchos años atrás. Amén, Me Dios. recuerdo cuando estaban solamente en la radio que lo único que usamos era el micrófono y el era, teléfono. Onda, no había una lindo. pantalla, no había nada. Eh, en esos años cuando empezamos a, a ministrar, entonces, pero les decíamos a la gente que estaba escuchando en la radio nada más, que, que pues, era lo único que tenían para, para estar en contacto con nosotros en la radio. Ahorita tengo no el audio, pero también tenemos las, las imágenes que estamos presentando. Pero yo les decía, y les sigo diciendo a ustedes ahora, por la fe, ponga su manita ahí en su pecho. El que están a todas nuestras violencias y el que rescatan de Dios, tu vida, el que te corona, de favor de y ti, misericordia, que espacio de bien tu boca. De modo que te rejuvenezca como el águila. Como el águila. El Señor. Mire, y lo que les decía era esto. Dejen que Dios toque su vida. Pero yo quiero que tú empiezas a sentir la presencia de Dios. Deja que la presencia de Dios empieza a moverse ahí en tu vida. Y te digo que en tu pecho, porque ahí está tu corazón, que es el lugar donde Dios quiere estar. Él ahí quiere estar Y si Dios Amén. está ahí contigo Empieza a sentir La presencia de Dios en tu vida Cierra tus ojos si puedes Cierra tus ojos Y dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Necesito de tu presencia Señor En primer lugar pues, La salvación de mi alma el perdón de todos mis pecados. Y que te encargue, Señor, de sanar todo mi cuerpo. Desde mi mollera hasta la planta de mis pies. Señor, Señor. Yo quiero que en ese momento ustedes bendiga mi vida. Díselo. Díselo, Díselo. Yo quiero que se bendiga en mi vida, Quiero sentir su amor, su paz. El Señor. Y Padre Santo, en este momento. Yo le entrego toda mi vida. Y permítame que Dios también pueda pregonar su palabra. Úsenos. Úsenos. En Cristo para su honra, para su gloria y para su alabanza, Señor. Y gracias por ser nuestro proveedor de todo lo que necesitamos. Gracias porque usted cuida también de nuestra familia. Se cuida de nuestro hogar. Señor. Y gracias, Padre Santo, porque en este momento yo puedo sentir que está tocando mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en este momento vamos a sentir es que usted está aquí conmigo. Señor, que nadie se quede sin la bendición suya, Padre Santo, en Santo, en este instante, en ese momento. Maravilloso, maravilloso es su nombre, Señor. Padre mío, quienes estén ahorita escuchándonos, sea, ahorita en vivo, cuando sea la, la grabación ya puesta, Señor, en todas las páginas sociales donde estamos. Padre Santo, este se muestra, se manifieste en cada vida. Y así como dio ese soplo de vida a lo que se formó del propio, propio pueblo de la tierra. Y al ese soplo, del Señor, sobre... Adán, Señor, sople, sí, Padre Santo, sobre cada criatura. Y dele, sí, Señor, la libertad y la sí, bendición. En el nombre que es sobre todo. El nombre, señor. En el nombre poderoso de mi Jesús. Que lo nibre, Señor, aquí con mi esposa. Gracias, Padre. Gracias. Estamos señor. pidiendo, Señor, la sanidad de, de todo mal. Sí, señor de todo lo que pudiera pasar ahí en tu cuerpo el maligno, queda rechazado y padre santo y en su nombre declaramos de la victoria y declaramos la, la sanidad completa de Cristo tiene poder. En el nombre para su de bendita jesús. honra gloria, en el nombre de jesús eres santo eres santo en el nombre de jesús Ahora, tu mano Gracias. derecha o tu Gracias. mano izquierda o la que puedas levantar. deja la otra ahí en el pecho y siente la presencia de Dios en tu vida Y siente, siente la presencia del Señor en tu siente vida Siente la presencia de Dios en tu vida gracias, Y glorifícale, glorifícale Gracias Padre Dale honra, dale y gloria, grande, gloria. Y dale alabanza En Cristo Jesús Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya Amén Amén, amén. Gracias, Señor. Y amén Y amén amén Amén, sí, amén, amén pues sean bendecidos del altísimo así es y dejamos solamente esta lámina para que si hay alguna necesidad en, en particular en especial o requiere de nuestro apoyo de la oración ahí tienen los datos ahí tienen los datos, así es, mándanos su petición ahí en un mensaje por el whatsapp o bien por Messenger o bien también a hoy.oram.com y nosotros vamos a apoyarte con nuestra oración y pues gracias, gracias por estar en este tiempo con nosotros, por unirse con nosotros en la oración y por estar en la palabra, que es bien importante que usted reciba la palabra y la comparta. Gracias, mil gracias, le mandamos un fuerte abrazo en nuestra parte, le amamos en el amor del Señor y sean bendecidos, bendecidos de parte de nuestro Dios. Suscríbete, compártelo. Y pues ahí regálanos un me gusta o bien una notificación ahí en la campanita. Y bendiciones de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga. Y somos sus amigos. Sus amigos. Querida Madrigal. Y Rafael Cabazo. Así es. Y gracias por habernos acompañado y gracias mil por compartir este video. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas por hacerlo. Bendiciones. bendiciones.